Estos fármacos son muy eficaces, pero por otra parte, con consecuencia de su efecto terapéutico, tienen el inconveniente que el paciente está sometido a más riesgo hemorrágico. Eh, y la, lo que se hace con estos fármacos es eh, monitorizarlos, monitorizar para evitar que la persona esté demasiado anticoagulada y eh, o incremente el riesgo hemorrágico. Esto, estos fármacos es imprescindible en la monitorización porque tienen una ventana terapéutica estrecha, es decir, que pueden variar los niveles de anticoagulación por diferentes motivos, como pueden ser cambios dietéticos, en la, eh, toma de fármacos o cambios en el estado general, infecciones, y entonces eh, debido a que el margen terapéutico es estrecho hay que monitorizarlos periódicamente. La monitorización eh, se ha simplificado muchísimo en los últimos años, porque actualmente de, de, disponemos, sobre todo, de métodos de punción capilar, que se pinche el dedo, y con eso podemos con, eh, saber el nivel de anticoagulación. Eso se sabe de una forma rápida, sencilla, y además eh, hoy en día incluso existe la posibilidad de que el paciente se, se autocontrole. Igual que ocurre, pues, como caso de la diabetes. A la gran mayoría de pacientes hoy en día eh, se controlan eh, a través de en los centros de salud, Es la forma más habitual. Ya sea medicado, y la medicación se dice, o bien fundamentalmente se suele hacer a través de los servicios de hematología de cada departamento, de cada provincia, a nivel, a nivel nacional, y eh, en algunos casos también lo hace a través del médico de cabecera. Eh, y en casos eh, en los que el paciente está motivado y el paciente eh, lo, lo solicita, se puede hacer lo que se llama el autocontrol, eh, que, en el cual el paciente eh, lo que hace es eh, disponer de un, de un aparato, de un, de un aparataje sencillito, eh, que, es un, que es un coagulómetro que seamos, eh, digital, que te permite tú hacerte tu pinchazo en el eh, capilar, en el dedo, periódicamente y una vez hecho el control... Este control se registra y puedes consultar el resultado con, con tu, tu facultativo, tu médico o incluso existe incluso la posibilidad de que el paciente, si está dentro del rango que, que tiene que estar, eh, mantenga la dosis o incluso disponer de una serie de, como de algoritmos, una serie de, de, de, de, de normas que puede ayudarte a tú a regularte tu propia medicación. Cuanto más tiempo la persona se encuentra en el rango que tiene que estar, es mucho mejor, tanto a nivel de eficacia como de seguridad. Es decir, eh, y el objetivo de, del control anticoagulante oral con los dicumarínicos es que el paciente permanezca el máximo tiempo posible dentro de ese, de ese rango. El que estés fuera del rango, que la persona esté fuera del rango puntualmente, no significa que te, necesariamente le tiene que ocurrir algo. ¿eh? Eh, y entonces, eh, el, la, la, la, ahí lo que es muy importante es que, en función de la estabilidad del control de la anticoagulación, se hacen controles más frecuentes o menos. La duración de la anticoagulación depende fundamentalmente, fundamentalmente de la indicación de la, de la anticoagulación. En el caso de la enfermedad trombólica venosa, eh, muchas veces los pacientes solo requieren tratamiento anticoagulante durante tres o seis meses. Eh, en casos en el que eh, hay recaída eh, trombótica eh, o hay un riesgo muy alto de, de recurrencia trombólica, ese, ese, ese tiempo de anticoagulación se puede prolongar, incluso indefinidamente. La pauta habitual es cuando una persona se olvida la, la pastilla, lo que se suele recomendar es que no se tome el doble, sino que siga tomando la, la dosis habitual. La ventaja que tiene en los, los antivitaminas K Respecto a, a, a incluso a los nuevos anticoagulantes orales o también llamados anticoagulantes de acción directa, es que su vida media es muy larga. Entonces, no desaparece el efecto inmediatamente, sino que dura 24-48 horas. La, lo, los, los antivitaminas K, en eh, general, todos los anticoagulantes, eh, lo que está, eh, hay que evitar son todo lo que sean deportes de contacto. Todos los deportes que. Puede llevar un, un, un traumatismo y, sobre si todo, contacto. Contacto me refiero, pues, tipo fútbol, balonmano, baloncesto. Eh, esos deportes hay contacto. Puede haber contacto, digamos, por ejemplo, el boxeo. Esto, es, esto ya desde, desde luego, ¿no? Entonces, eh, hay que evitar este tipo de deportes porque el riesgo de, de hemorragia es muy elevado. Los pacientes que toman antivitamina K, eh, los dicumarínicos, el, el síndrome, eh, eh, es muy importante que tengan presente que, con, tomando este medicamento, no se puede realizar ningún tipo de eh, cirugía, ningún tipo de incluso de extracción dentaria, sin avisar previamente al facultativo responsable que lo está llevando, al médico que lo está llevando. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estos fármacos, como he dicho antes, tienen una vida media, mmm, se eliminan de forma lenta, no, no inmediata. Entonces, eh, para poder realizar una cirugía o una... una una intervención quirúrgica, o, eh, es importante que desaparezca, al menos parcialmente, como mínimo parcialmente, el efecto anticoagulante. Y eso requiere un tiempo, requiere un tiempo. Entonces, lo ideal es que eh, eh, esta paciente, este paciente, con un par, dos, tres días antes, su dosis se tiene que modificar, en, en algunos casos tiene que reducirse, en otros casos tiene que sustituirse por, por heparina de bajo peso molecular, eh, eh, dependerá eh, la pauta a seguir de qué tipo de cirugía o, o, o, o, o maniobra invasiva se le va a hacer a la, a la persona.